¿Veis este formato? Que parece que, que estoy tocando el teclado como a Luna Nacho Cano. Aquí con dos personas que ahora os la presentaré. Hola, Alvin sí, bueno. Y tengo a dos personas excepcionales. La verdad que como personas ya son la hostia y como profesionales también, ¿vale? Voy a empezar por aquí, por mi, mi izquierda. Creo que vuestra izquierda también, sí, mi izquierda. Y no. Es un médico preventivista, pero bueno... Ah, eh. soy yo. Sí, Daniel Ors. Daniel Orts, preventiva etal Que antes era sí que sí, sí, tal ahora preventiva etal Tenemos Muy ahí esa, esa catarsis humana Que, que, que <ríe> hemos vivido todos muchas catarsis Y esta también es, es importante A mí me gusta la sí, Me gusta mucho tu, tu descripción en, en Twitter Que dice fan del Homo Sapiens Que eso es genial, y su obra vale No solamente él como Anatómicamente, sino todo lo realizado Por el Homo Sapiens, así que a mi izquierda Daniel Orts, un aplauso para él muy buenas, buenas noches, ¿Qué tal? muchas gracias Andy por invitarme y por bueno, por la oportunidad de compartir aquí el tiempo, el rato y la ciencia Ahí está, estás en salud pública y estás viviendo esto muy, de forma muy especial, ya entiendo Sí, a ver, a nivel de datos es una situación lógicamente mala y es una situación no deseable Pero es una situación muy bonita para aprender y ver cómo se desarrolla la salud pública y todas las medidas de prevención y de control epidemiológico Y vamos, estamos ahí día a día en el hospital Ahí está. Gran divulgador científico. Tienes ahí el canal de YouTube, sí que tal. Tienes ahí un montón de perfiles en Instagram, te pueden seguir, en Twitter, en todos lados. Eso es. Y luego sí dejamos las de descripciones. y hablaremos de todo esto. Y ahora aquí a mi derecha, aquí, por aquí. No sé si... por aquí sí. sí pues. no sé. David Quinto, el Gran Canario, ahí que con la bandera detrás, que me, me ha encantado. Para tener tenerle detallito ahí. Sí, señor, sí, señor. Y voy a leer el la bio de, de Twitter. Entre biológico con, pata, con patas. Y así con patatas, con papas serían en tu caso. Ente biológico con patas desde chiquito y luego doctor en ciencias biomédicas. Sigo intentando ser científico en España. Eso me encanta como, como detalle. Sí, intentando ser científico en España porque todos saben que la cosa está bastante complicada. De hecho, tanto para los científicos o la investigación en plan general como los sanitarios. que Tenemos al compañero aquí, a Dani también. Que voy a meter el primer hachazo. Con los está. recortes que nos han mandado estamos todos intentando sobrevivir como podemos. Ahí está Ya está, ya está ahí. Bueno, Os voy a pasar por aquí el link Ahora, ahora sí, eso es lo que diga David Pero ahora lo podemos ver un poco juntos Pero voy a pasar el sí, link claro. para hacer la promoción Aquí que lo veáis bien claro Que hemos hecho un vídeo juntos, también tiene otro con, con Danilo Olsa Hace unos días Y es que ha estrenado el canal Mi Primo el Científico Y esto lo tienes que explicar David ¿Por qué Mi Primo el Científico? Que muchos lo saben Pero es importante saber qué pasa aquí, ¿vale? Si nos remontamos a los tiempos del Prestige, todos recordarán al primo de M.Radio. No, <risa> eh, muchos saben que, bueno, que tengo un primo cómico, humorista, Ignatius Farray. Y, y bueno, pues siempre con la coñita, alguna vez que había aparecido en alguno de los programas de él, o que él me comentaban algún monólogo, alguna historia, que él siempre cuenta muchas historias familiares, la verdad es que tenemos cosas súper <risa> curiosas, siempre decía, no, porque mi primo es científico. Y claro, al final, a la hora de pensar un nombre para poder sacar divulgación a nivel YouTube, pues siempre piensas algo pegadizo y tal, y dices, coño, qué mejor que mi primo el científico. Encima es el canal de ciencia avalado por Ignacio Parraig, ¿eh? Ahí está, avalado, avalado. Y, el sello sí de la autenticidad, de garantía. Yo siempre digo y que... La... Darle sobre todo... Dime, dime. Yo siempre digo que, que la ciencia nos salvará a todos y, y tu primo siempre dice que la comedia nos salvará. La comedia salvó su vida. A mí la ciencia me salvó la vida, porque no sé en qué demonios podría estar trabajando ahora mismo. <risa> Pero también es verdad que le quiero dar el valor a que, bueno, el, el científico parece un bicho raro, ¿no? Que está, sobre todo los de biomedicina, en un sótano matando ratas y demás que casualmente, yo actualmente trabajo en un proyecto con ratas, eh, <risa> pero sí que es cierto que todos en nuestras familias tenemos a alguien que se dedica o a la investigación o conocemos a alguien muy cercano. Con lo cual, lo de mi primo científico es también un poquito para darle ese valor de cercanía, de que, de que pensemos que eso, que no somos tan pocos, bichos tan raros, y que en todas las familias pues hay alguien que o se dedica a la investigación a nivel inicial o que ya sacó el doctorado, que para sacarte el doctorado tienes que hacer un trabajo de investigación inédito, con lo Exacto. cual... Aparte de estar generando conocimiento para la humanidad, ya has hecho investigación en tu vida. Con lo cual, pues, hombre, que tiremos de esa gente que podemos tener ahí en la familia, que puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser un hermano, eh, también en estos tiempos. Y eh, hagamos caso, como digo, insisto mucho en los vídeos a los consejos basados en la evidencia científica. Está Eso, bien, ¿no? pone un científico en su vida, aunque sea un familiar lejano. <risa> es un familiar lejano. Y Muy si importante. no, que lo adopten. Bueno, yo tengo aquí un, unas preguntas así, un poco a porrillo, a ver qué, qué, qué sale de esto, pero sobre todo quiero que conversemos, que conversemos, que nos conocemos los tres y creo que es interesante que, que compartamos este momento sobre, además, aquí lanzarán preguntas, aquí tengo a Ruizaba que dice, acabo de ver el vídeo, David, de mi primo el científico. Ah, mira, Marco. Ruizaba dice, los científicos son chicos raros, los humoristas también. Vaya familia aquí. Marcos, pues, no creo que Marcos no te... se dedica, de hecho, a la divulgación. Marcos es clown uh -huh. y, y también pues hace ciencia, con lo cual él tiene el pack completo. Eso es. Eso es. Crack. Sí, sí, sí. Cuando dicen que, que es divulgación científica, estamos más de la cabeza, por los, si juntas la ciencia, lo, la comedia, las artes escénicas, que también Dani sabe un poco de esto también... Sí. Es, un, es un mix bastante interesante Yo, la primera pregunta que voy a hacer Que ya digo que es un poco así a A pluma, que es cómo estáis viviendo Todo esto que está pasando y, puedo, y podéis hablar desde lo que queráis, desde el confinamiento Cómo lo estáis viviendo vosotros como personas A el ruido que hay en general En las redes, que es brutal Yo quiero que de cómo estáis viviendo este momento histórico Desde luego Daniel, por ejemplo pues, dale, dale. A mí lo que me, me llama la atención es precisamente lo que hablabas Del ruido, considerando que Nunca hemos estado tan hiperconectados como ahora. Eh, me parece muy curioso ver cuál es el reflejo desde los primeros días y hasta el último de la enorme cantidad de información vertida, de lo rápido que se extienden las cosas buenas y las cosas malas no solo en la calle el virus sino también la información y me parece que están mostrando cómo nos manejamos precisamente con la información, con los bulos y con la rapidez y sobre todo lo bonito que es que la, te la tecnología nos ha unido cuando no tenemos otra herramienta Pienso que esta misma situación hace 20 años tendría que ser muy telefónica, muy pocos recursos o, o mucho más limitado y uh -huh. que afortunadamente la ciencia, que al final y al cabo es la tecnología, nos ha permitido seguir en contacto, nos ha permitido hacer cosas como esta, los las, las vídeos, que la gente los vea en casa. Entonces creo que a priori es una muestra de que de que la agencia nos está salvando el culo y, y nos está dando mucha vida. Y eso es muy bonito. Eso sí, sí que es destacable. Mucha esperanza. Y esa cercanía en estos tiempos tan, tan de distancia y tan de aislamiento social, sí. pues esa cercanía, es verdad, que esa visión me gusta. Y tú, David, ¿qué tal? ¿Qué, qué dirías de todo esto? Eh, la verdad es que es complicado, porque de forma, a lo mejor, pensándolo incluso hasta desde una perspectiva un poco más romántica, esto es una situación que se ha convertido en un experimento global. Es decir, eh, estamos confinados en casa, o sea, de aquí se van a poder sacar un montón de estudios y un montón de datos para aprender sobre esta situación. O sea, es algo completamente nuevo que no esperábamos, si bien es verdad que se venía advirtiendo desde hace muchos años que podría pasar algún día. En la misma línea se venía advirtiendo también de que teníamos que estar preparados a nivel sistemas de salud pública y de investigación. Y hemos visto cómo efectivamente... Eh, algo por el camino ha tenido que fallar porque la sensación global es que se está teniendo que hacer un sobreesfuerzo en prácticamente todos los sentidos mm. y lo más curioso en ese sentido respecto, hilando con, con lo que comenta Dani, es lo que están diciendo ahora, que gracias a que tenemos estas tecnologías para podernos comunicar claro, pero ¿de dónde parten estas tecnologías si no es del conocimiento científico? Mm. en esta línea me parece divertidísimo, divertidísimo en parte, porque muchas de las cosas que salen son muy peligrosas el tema de que ahora todo el mundo opina todas las opiniones son válidas sí. muchas no están fundadas en nada y por poner un ejemplo, el tema que está surgiendo ahora de que si el 5G es el causante de la oh, pandemia Dios. y te lo dice gente tuiteando, chateando el 5G no, el 4G sí porque es el que me permite criticar el 5G Ahí está. O sea, no, no no no, el 4G es de mi casa es una situación es una situación surrealista y, y respecto a lo que comentaba al principio, que desde el punto de vista más romántico, quiero pensar que esto no va a ser cambiar la forma de pensar de la humanidad completa. Eh, según van avanzando los días, <ríe> creo que ni de coña. O sea, la gente está queriendo volver a lo mismo ya y tenemos que ser conscientes que nos vamos a poder poner perfectamente en el primer semestre del año que viene. Ahí está. Con lo cual, eh, vamos a ver cómo evoluciona. De la misma manera que estamos aprendiendo cómo evoluciona la pandemia y cómo nos estamos comportando nosotros y demás, veremos con el tiempo, se evoluciona el pensamiento global. Ahí está. Yo creo no. pensar que a pesar de que sea un experimento, va a tener un efecto positivo, o vamos a aprender. Yo no, no quiero venderme al pesimismo de vamos enseguida a volver a como estábamos, no vamos a olvidar enseguida de las medidas, no. Yo creo que algo, algo así durante tanto tiempo nos, nos va a generar una lección, vaya. Yo para, para aprender, que creo que, que estamos todos aquí en esta vida porque nos gusta aprender y nos, estamos en divulgación porque nos gusta aprender y contarlo también nos gusta... Pero me gusta muchísimo aprender. A mí lo que mí me gusta de la, de la divulgación me científica... Me está como el cenizo, ¿eh? <ríe> es que, verdad, a mí me encanta ir aprendiendo todos los días y, y así vamos... Es como algo cíclico, ¿no? Que, que aprendes, lo cuentas. Te oxigenas un poco y vuelves a aprender y lo vuelves a, a contar. Es muy, muy sano. Os voy a poner aquí, en pantalla, vosotros no lo veis, pero aquí en casa sí. En casa me refiero a los que están ahí en el Twitch. En efect... casa somos todos. Todos, o sea, todos estamos en casa, ya. Ahí, ahí, a... Me habéis pillado. El efecto... Este que, que está saliendo tanto de estos días El efecto Dunning-Kruger O no sé cómo se pronuncia Dunning-Kruger como, como queráis decirlo Dunning-Kruger Que es el sesgo cognitivo Según el cual los individuos Con escasa habilidad o conocimiento Sufren un sentimiento de superioridad ilusorio Vamos, el efecto de los cuñados Os voy a poner aquí otra vez en pantalla eh, Este efecto está muy presente estos días Y quiero que me digáis Hablando de, de esto que estamos compartiendo ¿Cuál es vuestro bulo o vuestra, vuestro Whatsapp favorito Que habéis recibido estos días? Uf, uf. Que hay muchos, ¿eh? tanto, eh, pues mira, yo estoy flipando Flipando, flipando, flipando No por favorito, pero sí con lo del tema del MMS Con eso sí que <ríe> estoy flipando Porque es como un rollo que aprovecha en cualquier historia para metértelo Trasca. ¿Sabes? Primero, eh, pues que si puede curar el ébola eh, Después que si para el autismo Después que para todo tipo de enfermedad y ahora, faltaba que llegara la pandemia para que metiéramos otra vez el MMS. Y ya la coña de de de que de la, no, de las experiencias personales, de la mí me funciona. Y sobre todo, no me puedo quedar con ningún tuit porque sí se observa un patrón repetitivo de las personas que lo comparten y siempre hay un punto de la conversación que, bueno, esa es tu opinión, esta es la mía. Ya. O sea, el patrón común es, esa es tu opinión, yo tengo la mía. Y con eso ya vendemos lo que queramos. No sé, yo creo que el que más me ha gustado Porque es como un diamante Con un montón de facetas Sigue siendo el mismo bulo, pero cada uno aporta lo suyo Es el concepto de esto se ha creado en laboratorio sí. eh, Incluso he llegado sí, sí. a ver Que es COVID-19 porque es la decimonovena versión, como, como la... O sea, ya el sumo... Como el Windows, esto, sí. Claro, lo que pasa es que ese concepto de esta de laboratorio ya le añaden los apellidos que sea. Lo ha hecho China para dominar el mundo, lo ha hecho Estados Unidos o Rusia para matar a China, lo han hecho para controlar la población, no sé. Cada uno le da su toque, pero todo son es mentira. Vaya, sí, creo sí. que ese es el que más estoy viendo. Bueno, es eh, verdad que... vi que... hoy? Sí sí. Perdón, es, es muy propio, bien, no sé qué vida. fue, si fue un, cic, un, un ciclista o alguien de motos Que precisamente comentaba Que cuando llegara la vacuna Esto lo habían hecho para ponernos la vacuna Y meternos un chip a todos La flipé hoy fl Hoy flipé con esa Sí, sí, hay aquí Mira, me está diciendo gente mira, Voy a leer aquí Han dicho Me imagino esto a través del IRC Eso sí, hablando de lo que ha dicho <risa> Dice, Jorge, le voy sacando el ukelele, eso, eso eh, en otro momento también se, se puede sacar el ukelele Por ejemplo, tenéis sí. en común, que, que he visto antes, la máscara de Predator, Predator? Sí, <risa> es verdad, ¿No? lo comentamos, de no una manera extraña ¿Y eh, David y yo tenemos esta máscara? esta máscara de aquí <risa> <risa> David lo tiene de detrás, uy no? uy, no, no puedo ponérmela con el, con el, con el, casco, con el casco Así por encima <risa> <Pero> sí. <risa> sí, señor sí, Él sí, la sí. tiene en dorado y yo la tengo en gris Lo he conseguido? Dice, no, imagínate si estábamos centrados en hacer bien el vídeo de las mascarillas que no nos dimos cuenta de ponernos esta, tío. Es cierto, la más importante, la, la que te permite destrozar a la humanidad. Aquí me dicen, dice, a mí me gusta no, el bulo no de que si te concentras mucho, podrás controlar nuestro, sistema puedes controlar nuestro sistema inmunológico y autocurarnos de todo. Esto también es... Es que es increíble que es la, el momento más científico la de la historia... Humana, bio, y sí, sí, sí. Historia. Y que saca de estas cosas en estos momentos ¿Ves? No sé si homeopatía está subiendo O no está subiendo la, la compra de, de homeopatía Dani, ¿tú sabes algo de esto? No, no, están bastante en la sombra en Hay la sombra. Muy, pocos, muy pocos pronunciamientos pues, de, de, de los... Yo creo que porque no se pueden meter con alguien De su tamaño eh, Y ahora mismo la gente está sospechosamente callada Salvo el MMS, que es quien más ruido ha hecho eh, Todos los de las terapias naturales Han dicho uh, Ahora no, ahora no me viene bien eh, es como los videntes, ahora mismo, como ningún vidente se ha visto venir esto, están ahora cayendo. No, no, no, no, sí, sí, sí, sí, sí. Fuster se lo vio, eh. Hombre Anda, pero no a priori o a posteriori. <risa> pero se lo cayó, supongo. <risa> Eh, no lo sé, lo vi, en eh, la razón lo vi publicado, Arami mi Fuster se la vio venir. Pero Ana Rosa también, Ana Rosa dice que, que lo vio venir muchísimo y cuando le sacan vídeos dice, bueno, es que. Uf, bueno. <risa> no, no, no, no, manipulación, por favor. Si <risa> sí, aquí dice Darío que si esto de, de Sistema Inmune es de Marina Years, ¿lo sabéis vosotros si es de Marina Years? Marina Yers es una de esas influencers que decía que ojalá nos enseñaran, igual que en la, la gente dice, Ay, ojalá en la escuela nos enseñaran un poco de economía o finanzas o tal, ojalá nos enseñaran a controlar nuestro sistema inmune. Y así nos, podemos ignorar las enfermedades infecciosas y los virus. Entonces, bueno, Marina Yers es de esta familia de influencers que se graban Instagram diciendo que el agua no hidrata o Uy, que. Tía, la pasta no de diente y tal. Entonces, no, no, creo que esa era, era otra. Pero vamos, pertenece a esa familia de. Hablar es gratis, entonces, dijo eso. Muy bueno, muy bueno. bueno. David, esta te pregunto a ti. ¿Qué yeah. es el COVID-19 o SARS-CoV-2? Explícame cuál es la nomenclatura, qué familia estamos hablando, hablamos de la COVID-19, de qué es, que no es la versión 19 como decía. <risa> ¿Quién dijo eso esta semana? ¿Una asesora de Trump? ¿No fue alguna...? Lo sugirió, el comentario real fue como... Eh, Trump ha hecho muchas cosas porque asumamos que este es el COVID-19, no el COVID-1, entonces ya nos hemos preparado mucho. Claro. Como dejado de ver, Pero bueno, era como muy sutil. Había chistes de eso. Dice, Me voy a esperar a COVID-20, que creo que va a ser mi versión mejorada, <risa> que ya es compatible con, con mi videojuego. <risa> bueno, bueno eh, David, cuéntanos. Lo, la, la familia de los virus, COVID, coronavirus. COVID, Después... realmente, COVID realmente lo que significa es coronavirus disease. Coronavirus infectious disease. Uh -huh. O sea, es... Eh, la COVID-19 realmente es la enfermedad, con lo cual, eh, en teoría deberíamos decirlo como la COVID, pero ya la RAE, precisamente, pues bueno, de, dependiendo del contexto en el que se hable y tal, también se permite decir el COVID, parece, sin ningún problema, según la RAE. De hecho, lo estuve buscando en Twitter y la propia RAE en Twitter dijo que también en determinado contexto se podía hablar de el COVID, pero realmente sería la COVID, la enfermedad y el virus es el SARS-CoV-2. Vale, eh, ¿por qué? ¿Por qué lo de SARS? Eh, nos tenemos que remontar casi a principio de siglo. La verdad es que eso sí que el año no lo recuerdo bien ahora, creo que fue en 2003, cuando se, dio, cuando se dio el primer SARS, que básicamente son unos virus que afectan al sistema respiratorio. Afectan sí. al sistema respiratorio y recibió ese nombre de SARS. Este es el SARS-CoV-2, porque este sí es el 2. Es la segunda es el versión. el segundo que nos ese. ha venido. Uh. Y sí que es verdad que entre medias tuvimos otro, el MERS, que se eh, salió sí. de Oriente Medio, unos si no me pocos años de, de Oriente Medio, Eso es. Mm -hmm. Son las siglas. Y ese, precisamente, eh, sí que tenía una letalidad brutal. O sea, ese, Dani, corrígeme, ¿40%? Sí, el MERS se distribuyó mucho menos, llegó a mucha menos gente, pero era mucho más letal. Eh, respecto a, por ejemplo, el primer SARS que tenía una letalidad incluso inferior a... Creo que a del este. 10 puede ser. Sí, alrededor del 10%, 10. mucho menos el ah, bueno, 40% hay... es una brutalidad es que, que, sí, sí, sí. ¿Qué virus tiene claro. esa, esa letalidad? El ébola Hombre, y poco más El ébola tenía un 50% aproximadamente Y creo que poco más Pocos virus son, son tan letales Precisamente sí. eso es lo que ha conseguido Lo de este virus actual Digamos eh, su facilidad de contagio De propagación Y que no sea tan letal Es lo que le ha permitido de una forma tan rápida Distribuirse tanto uh. Si un virus es letal o sea Un virus no es un ser vivo Ah, mira, me traje a fosfolípido Hombre. para explicar la diferencia. <risa> me me saca el ojo, ¿eh? dime. El, vale, ahora explico el, el, el, el dilema, portal. el dilema, vale. La, la gente, o sea, hasta con mis propios compañeros de piso, eh, comentándoles, ¿no? Ustedes saben la diferencia entre un virus y una célula. Y claro, al tratártelo de contar, eh, notas que no tienen el concepto claro en su cabeza. Es decir, eh, una célula, me comentaba uno, podía formar organismos y tal. A ver, no tiene por qué. Existen organismos unicelulares de vida completamente autónoma, independiente. ¿Qué, ¿Qué sus su sucede? Que ¿eh? un virus no y es tóngase. autónomo. <ríe> eh, y jodido ahí, la verdad y es que... Jodido, eso sí. sí, un ánimo y un aplauso a los autónomos. Porque también, también. <ríe> tienen que estarlo sufriendo mucho. Eh, una célula, un organismo unicelular es autónomo. Eh, lleva a cabo unas funciones vitales entre las que cabe la reproducción de forma autónoma. Es decir, tiene dentro de la célula toda la maquinaria para poder reproducir, para poder replicar... Su, su información genética para fabricar nuevas células. ¿Qué pasa con los virus? Los virus, si bien son entes aislados, no son capaces de replicar la información que contienen por sí mismos. Y por eso es por lo que necesitan infectarse. Tienen que meter en una célula, pegarse a la pared, eh, digamos, engañar a la célula para colarse dentro, y entonces vierten el contenido genético. Estos virus son de RNA, de ARN, monocatenario, además que las moléculas genéticas pueden ser ADN mono o bicatenario, ARN mono, o en algunos casos, como en algunos virus, bicatenario también, y necesitan, digamos que eso es como un código, un, un hilo, ay, qué pena, tenía por aquí un ovillo de lana, no sé dónde lo tengo, Joder, me que vendría cuarto, a ser, macho. digamos, <ríe> sí, guardo cosas raras, que vendría <ríe> a ser, ah, por cierto, voy a coger el libro de homeopatía. Ahí está, ahí está. Y mientras... Dani, yo te voy a preguntar también. Eso, pues. Ahora te preguntaré porque estamos hablando aquí de, de, de si está vivo o no está vivo, que no que uh, tiene ADN. La sí, está rápida. Sí, sí, sí. El, sí, sí. Vale. El, el virus necesita introducirse en la célula para aprovechar la maquinaria de la célula, engañarla, digamos, y que la célula eh, copie el ADN y fabrique las proteínas de la envoltura del virus, ¿vale? Que el, la envoltura del virus no es como la de las células, no es una membrana como la de nuestras células, que permite tener proteínas nadando en la membrana y comunicarse con el exterior, que ahí es donde vienen los fosfolípidos, las ahí membranas sí, claro. celulares. Vienen a ser, eh, pues básicamente, eh, como un puzzle de muchas piecitas como estas, enfrentadas unas con otras, <risa> eh, que digamos viene a actuar como una especie de mar, con forma, vamos a decir, esférica o de melón, o de la forma que tenga la célula en cuestión, uh -huh. que se mueven entre ellas. Es un virus, no lo tiene. La envoltura del virus vendría a ser como más rígida, de glicoproteínas la mayor parte de, es la envoltura de este, de este SARS-CoV-2 y lo que necesitan es, pues con las moleculitas que tienen por fuera, pegarse a la célula, engañarla, entrar y replicarse. Una célula, un organismo vivo no necesita eso, es completamente autónomo. En cambio, por eso el virus nos necesita a nosotros. Por eso es tan importante lo de evitar los desplazamientos innecesarios, lo de no huir los fines de semana a otras comunidades, porque si tú no te mueves, el virus tampoco puede moverse. Ahí está, Qué la, bonito me ha quedado. Dice AMG, dice, <risa> ¿qué clase de fantasía es esta con monicotes y todo? Sí, señor. <risa> y aquí uno, uno, uno esto, es, es fan del fosfolípido. Esto pues tiene, fosfolípido tiene su propia cuenta en Twitter, que es <risa> yo fosfolípido, ¿vale? Yo eh, barra baja fosfolípido. Yo barra baja fosfolípido, vamos, me hago eh, fol follower ya. Fosfolípido, lo voy a poner aquí y ahora así no, me, no se me olvida. Y aquí me está siguiendo Rorik. Estoy viendo aquí también a, a Iván. Joder, muchas gracias. Qué bien. He visto eh, no solamente matemáticas, eh, es interesante. Eh. Otras ciencias también son interesantes. Eh, que, que parece que a veces lo dudáis. <risa> Muy bien. Bueno, Dani, te voy a preguntar precisamente por esto: de cómo se cómo se agarra y cómo entra en la célula esto de, de este coronavirus concretamente. Que se llama coronavirus porque si lo miras a microscopio. Eh, parece que tiene una corona, ¿no? Sí, y tiene unas espículas como la corona solar, la corona del sol, cuando uno mira, no miréis directamente al sol, pero bueno, sabéis, ¿no? El concepto de, de lo que se va irradiando. Eh, bueno, hay que decir que la familia de los coronavirus, que son eh, seis, de hecho este sería el séptimo coronavirus, han estado con nosotros desde, desde, desde casi siempre, desde que lo hemos podido detectar a nivel virológico. Y la mayoría de ellos, por su estructura, lo que... bueno, la mayoría, todos ellos lo que dan son cuadros respiratorios, típicamente respiratorios, porque tienen... Esa, ese, digamos, tropismo que se llama en biología, pero es esa querencia, esa, ese favoritismo por las células del tracto respiratorio. Los coronavirus anteriores eh, provocaban catarros comunes. Fue cuando empezó el SARS, el primer SARS en 2003, cuando se abrió ya de una neumonía suficientemente grande como para no considerarlo un catarro, luego el MERS y luego este. O sea que en la línea de los coronavirus son coronavirus respiratorios, enfermedades víricas respiratorios. Otra cosa es que si se extienden, se expanden por el organismo, puedan dar fallos multiorgánicos, pueden expandirse a todos los pulmones y demás. Entonces, lo que hace verdaderamente el virus es utilizar unos receptores de membrana, eh, empezando precisamente por toda la parte respiratoria. Depende un poco de la competencia inmunitaria del individuo que se extienda más o menos. Esto es relevante porque hay muchas gentes que están describiendo como síntomas únicos después de haber pasado coronavirus el hecho de perder el gusto o el olfato uh -huh. y eso tiene mucho que ver con, con la manera en la que el virus para atacar el primer paso que hace es en la orofaringe, en toda la zona de la, de la boca donde está el, el bulbo olfatorio también que lleva los nervios del gusto y del olfato. Entonces, si no avanza más, uno de los primeros pasos donde, digamos, el virus pone la patita en el cuerpo es a través de la boca y la nariz. Otra cosa es que se extienda luego a tráquea y pueda dar síntomas respiratorios más graves. Entonces, verdaderamente depende mucho de cada individuo. Las enfermedades siempre tienen un carácter diferente para cada uno, pero podemos, eh, podemos deducir que el virus es un virus eminentemente respiratorio. De ahí... Que se difunda por las gotitas cuando hablamos, por el hecho de llevar mascarilla para evitarlo y tal. O sea, fundamentalmente es un virus respiratorio, no como por ejemplo el ébola que era mucho más uh, sanguíneo, hemorrágico, de otros fluidos y demás. Claro, y la membrana uh -huh. de, de este coronavirus es lípida, es una membrana lípida, que el, por eso lo de los bueno, Y por eso es interesante y por eso es clave lo de lavarse las manos, porque el jabón, como todos sabemos, y el, bueno y otros otro tipos de productos como la lejía, también podemos decir... Pero la lejía es que mata, mata muchas más cosas también, aparte de, de la grasa. Sí. Pero el jabón, concretamente, y los productos hidroalcohólicos. Eh, eliminan esa capa, esa membrana lípida, es decir, quita la grasa. Sí, sí la deshacen. Es un método. Eh, muchas veces cuando nos planteamos cómo combatir contra un virus o una bacteria, pensamos en cosas mucho más sofisticadas, tratamientos, antibióticos, terapias. Pero a veces simplemente es, es arrastrarlo, es limpiar la superficie, es utilizar lejía o el jabón que tiene los tensoactivos, las moléculas que rompen esa esta de lípidos. Hay que entender que nuestras manos tienen una capa de protección, o sea, nuestra piel de células un poco apiladas que eso hace que, que eso no nos rompa nuestras células, digamos, que rompa la superficie de todos los virus y toda la suciedad y bacterias que tengamos arriba, pero no lo nuestro. Entonces, es un método, a veces, es hasta demasiado fácil, ¿no? ¿Cómo podemos detener esto simplemente lavando las manos con agua y jabón? Pues porque funciona, pues porque es la mejor barrera que necesitamos. Uh -huh. eso es. De hecho, precisamente, al principio de todo conocí gente que me preguntaban que cuál era la mejor manera de lavarse las manos y me decían que se las lavaban con lejía prácticamente varias veces al día. Al final lo que terminaban provocando serán grietitas en la piel, microgrietas, y ahí sí que puedes permitir que te penetre el virus. Fíjate, fíjate, la, esa medida preventiva. Estamos viendo preventiva etal, como, como hablábamos con Daniel. Eh, es que es esto, es, estas prevenciones a veces son perjudiciales. hablamos de mascarillas, de guantes... Decidme alguna barbaridad que, que estéis escuchando estos días sobre estas cosas tan básicas como una mascarilla, un guante... Que esto también David lo, lo contaba muy bien estos días en, en tu canal, en mi primo el científico. Lo voy a poner otra vez aquí, me cago en la mano. Mira, yo solo quiero comentar una cosa hablando de eso, que comentó Héctor hace un rato, buenas noches. Soy el editor de David y sí, veo sí. aquí un claro favoritismo. A mí no me invitan a ningún lado. ¿Por qué? Porque soy calvo, cabrones. No, <risa> es, Héctor, porque es no por, eres científico. Es por ser calvo, es por ser calvo. <risa> Correlación no implica causalidad, en este caso sí, en este caso sí. <risa> Pues comentame el tema de pues... mascarilla y guantes. Venga, que esto ya sé que es una pregunta ya súper manida. No, no que va. O sea, como, mejor dicho, no lo dicho, pero es que es verdad. Cosas mal hechas con los con el guantes, el hecho de fumar y tocar el móvil, tocarlo todo con los guantes. O sea, pensar que una medida de protección te convierte en alguien invulnerable y que puedes hacer otras cosas mal. Y yo creo que de mascarillas... No sé, hay gente como que le da la vuelta a las mascarillas para protegerse, o sea, como para reutilizarlas, que las utiliza, y cuando ve que ya no, como que le da la vuelta como unos calzoncillos. Bueno, un niño, no sí, en algún viaje loco. Pero creo que sí, creo que, que... eso sí lo más loco que he visto. Y luego gente utilizándolas mal, no sé, dándolas mucho por debajo de la nariz, eso sí que lo he visto también mucho. Lo sí, más loco fue... El, yo yo hace, decía David y eso. La semana pasada, salió un día, y también me grabó un vídeo, que hubo mucha gente que no, lo hizo, que no lo hizo gracia, pero digo, a ver, yo no era un vídeo... Como comentaste tú muy bien en su día, en un vídeo tuyo, para generar odio y alarma y tal. Eh, o sea, eso va más en la línea, lo de generar odio, pues de preocuparte más de meter bulla política que de tratar de salir de esta, ¿no? Yo llegué del súper y me grabé un vídeo, porque es que flipé, porque es que justo ese día fue el sábado de Semana Santa, y aquello lo que vi eran megacombos. Es decir, no era una persona que hiciera una cosa mal. Es que estaba en la, co en la cola del súper y habían siete personas de nueve que éramos. O sea, yo era una de esas nueve. Es decir, solo dos, contándome a mí, lo estábamos haciendo bien porque estábamos quietitos en la cola, tranquilos. Eh, había gente que estaba hasta con la mascarilla bajada, con el móvil en una mano con guantes y fumando con la otra. Toma ya, el combo. O sea, si sales con el móvil sin desinfectar de casa, pues ya todo lo que tengas en el móvil, que con esa grasilla que tiene encima... El virus se pega de puta madre y aguanta ahí Veamos. un par de horitas, cojonudo. Eso es el meme de, los de los negros con la tumba, eh, perfectamente. usado. <risa> te coges el cigarrito, te lo llevas a la boca. Si tú estás contagiado, por mucho que te pongas la mascarilla después, después con los guantes lo vas a estar toqueteando todo. Y, y está el tema ese de que no se entiende, como comentaba Dani en el vídeo que hizo conmigo, que al fin y al cabo son medidas eh, de protección individual si las usas bien y además complementarias si tú tienes los guantes y vamos a decir que los guantes los usas bien pero la mascarilla no la usas bueno, es que es imposible, estoy pensando ahora dices bien los guantes eh, una, una de las dos medidas y la otra no, porque si te llevas la mascarilla puesta y con los guantes te la bajas, ya estás utilizando mal las dos, Eso estás llevando las manos a la cara o sea, al final es eh, que si llegas a ese punto es preferible que no uses nada y que tengas una muy buena higiene de manos es evidentemente, si vas tosiendo por la calle ponte la mascarilla eso. un amigo mío me lo explicó sencillo, o sea, el cinturón de seguridad es, es una medida de protección pero si tú te lo pones así para conducir hace más mal que bien pues ese es un poco con las mascarillas y con lo demás si lo utilizas, lo utilizas bien, que para eso está, no está <risa> por pues eh. cierto sí, sí. hablando ahora del tema de los calvos yo quiero haceros un inciso porque es algo que me he dado cuenta hoy eh, ¿cómo veis el tema de cortaros el pelo a vosotros mismos? Eh, porque yo me lo estoy planteando y no lo sé, ¿eh? No sé si me <risa> A mí me toca, hombre. Yo, yo lo estoy pasando muy mal con eso, porque el pelo... Me pasa una cosa que, en cuanto crece más de una longitud, se me encrespa y parece, parece que tengo una rata muerta encima. Y estoy empezando a pensar en cortarme las puntas. Como nadie se va a dar cuenta, nadie se fija mucho en eso, pues yo creo que, que es aceptable, creo, en estos tiempos tan duros. Tenemos compañeros que se han rapado, incluso, no sé. Sí, yo, yo un Ignacio Gress por lo no hacer. Eso sí que no. <risa> Pero pero el... Un muy un que no me va a ver gente. Sí. <risa> bueno, aquí pregunta chino chano, que esto es muy, muy catalán, ¿no? Decir chino chano, como en plan despacito, ¿no? Sí, Dice, poquito a poco, poquito a poco. Dice, ¿cómo ven el tema del, del plasma de los recuperados por los anticuerpos? Esto es muy interesante. Sobre, más que los recuperados, voy a decir los inmunes. No sé qué podéis decir de esto de la inmunidad, porque sigue siendo todavía no un misterio, pero muy difícil de, de medir todavía. Sigue siendo un misterio. De hecho, ahora que estaba un poco revisando, porque tengo un poco en Instagram hacer el, el, el boletín de noticias, estamos viendo que la seroconversión, el hecho de desarrollar anticuerpos en sangre, las personas que hayan pasado la infección por un virus o una bacteria, en este caso el coronavirus, eh, les, les está costando mucho a la gente. Estamos haciendo estudios de seroprevalencia en muchos países de forma simultánea, en, en, en California, en Wuhan, en, en Estados Unidos también, en Dinamarca, en España también, y estamos viendo que poquita gente se lo convierte, o sea, todo el mundo que la, la ha pasado eh, puede desarrollar anticuerpos, porque por eso la ha pasado, ha combatido efectivamente la, la infección, pero no tenemos claro si, si esos datos, eh, o sea, si realmente están inmunizados. No sabemos si el hecho que des positivo en los test de inmunidad quiere decir que estás protegido frente a la reinfección, no sabemos la duración de esa inmunidad, y no sabemos si los que se reinfectan contagiarán o lo pasarán de manera… Aún quedan muchas incógnitas, vaya. Hay un caso muy llamativo que está saliendo en los medios, por, por ser quien es, porque es ministra, eh, Irene Montero, que después de 40 días sigue dando positivo. Uh -huh. En la muestra de, de la PCR, sí. En la Me muestra de la con lo cual mmm, llama la atención, porque hay que recordar que ahora mismo, corrígeme Dani, que yo en clínica no he trabajado y ahora mismo pues realmente como no he estado en contacto con las pruebas que se están haciendo, pues mm. es lo que leo hay eh, tres tipos de pruebas o sea, sería una, la de PCR para identificar el ADN del virus en una muestra detectar dos, carga del virus, eso es y dos que son test, de los cuales creo que uno es de anticuerpos sí el, y bueno, los dos otro... de anticuerpos es la serología que se hace por eh, encima inmunoensayo, que es más tiene más sensibilidad, y luego el test rápido la detección que es inmunocromatografía que también sirve para detectar anticuerpos pero tiene una sensibilidad y una ba más bajita vaya, es, vale, o sea, es una herramienta digamos de cribado rápido para hacer pues luego una PCR y tal claro, pero o sea, con eso digamos que también mucha gente me lo pregunta, es descartas el que lo tengas o lo puedas haber tenido pero para poder discriminar si lo tienes en el momento te tienen que hacer la PCR sí, sí, sí, o sea no te, es, es, tiene un alto porcentaje de falsos eh, Falsos negativos O sea, si te da positivo, te lo crees Porque esa prueba detecta poco Entonces si detecta, vale, de acuerdo Ha sido más que suficiente para detectarlo Pero si te da un negativo No sabes si es porque la persona no lo tiene O porque la prueba no la ha detectado Entonces pasas a algo más sensible Pero bueno sirve como una herramienta de cribado. Al fin y al cabo, lo que hacemos lo, con los cribados, con, con las ecografías, con tal, es una manera de decir, vale, del, grau, del grueso de la población, vamos a ir seleccionando a los que son sospechosos, para hacerle ya una prueba más grave. Y es una manera costo eficiente de, de, de pararlo, digamos. Yo no, mira, Entonces, una cosa que sí quería preguntar, sobre todo Dani, que lo está viviendo en el hospital todos los días, que está trabajando actualmente, aquí me preguntaban, dice, recordadme de qué especialidad cada uno. Ciencias biomédicas, aquí, y aquí, medicina preventiva. Tenemos a, a dos supercracks. Entonces, Dani, quería preguntarte un poco, yo, yo lo veo a través de los números, que es un poco neutro eh, o frío, no a priori, pero quiero que me comentes tú cómo lo estáis viviendo en el hospital. Y bueno, ¿dó, ¿dónde estás? ¿En qué hospital estabas? Eh, yo estoy en el Hospital Clínico de Valencia. Clínico de Valencia. ¿Y cómo lo estáis viviendo? Es decir, ¿cómo se ve el día a día y cómo ha evolucionado esto, este tiempo? Pues ha evolucionado de forma muy similar a, a, a lo que consideramos una ola, es decir, una un goteo de casos iniciales que va creciendo y van un poco colapsando los sistemas plantas de UCI, el hecho de redistribuir otras plantas para que se dediquen específicamente a eso porque al final economizas y optimizas recursos si tienes una planta en concreto para personas del coronavirus al hecho de la persona entrenada de los materiales y curiosamente ha sido un pico donde cada día entraba mucha gente nueva, urgencias, estaba llena de gente, tenías nuevos ingresos y poco a poco se ha ido reduciendo lo que implica menos pacientes que vienen por clínica respiratoria, más pacientes que se van de alta, de los que estaban ingresados, y sobre todo las pruebas que se hacen a alguna persona que venga con síntomas respiratorios en urgencias son menores porque hay mucha mucho menos volumen. Entonces, afortunadamente en mi hospital hemos vivido, el curso convencional de las cosas que vayan empezando poco a poco, que vayan creciendo que sea una situación un poquito insostenible y que la recuperación haya hecho que las personas eh, se, se vacíen mejor las las, las plantas, entonces esa es un poco la evolución no, no algo muy loco, muy fuera de lo convencional eso es, eso es bueno, eh, hay una cosa que me he dado cuenta también estos días muy clara, en Twitter, en todos los medios y, y en familia también tengo algún cuñado pero cuñado mmm... Oficial, es decir, es cuñado Con carné de cuñado, Con carné de cuñado, sí. Que la gente no entiende cómo es la ciencia ni cómo funciona. De hecho, cuando sale Pedro Duque y comenta una, una expresión que entre nosotros sea lo más normal del mundo, como está, tenemos un candidato a vacuna, eh, seguramente le tenemos que echar para atrás y, y después volver a avanzar y volver para atrás. Bueno, David, Dani, me da igual cualquiera de los dos. David, que, que trabaja mucho en el laboratorio eh, y ha trabajado bueno. siempre. ¿Cómo es la ciencia? ¿Y esto es real? ¿Esto pasa? Igual que yo me dedico más método, pues el, a ver, eh, eh, sobre el tema de ensayos clínicos, Dani sabrá un huevo también. O sea, hmm. seguro que mucho, mucho, vamos, muchísimo más que yo seguro. Pero para, para que la gente lo entienda de una manera, eh, a la hora de elaborar cualquier fármaco, o en este caso, la búsqueda de una vacuna, primero generalmente se hacen, eh, con los fármacos screening, eh, búsqueda de diferentes moléculas con potencial bioactivo. Y tras hacer experimentación in vitro, en laboratorio, en placas, en botellitas, pues células comellos, y tejidos, tipos de células, exacto. A partir de ahí y de ver qué tipo de efecto pueden tener sobre microorganismos, por ejemplo, ya te puedes quedar con moléculas candidatas, vale, con moléculas que tengan cierto tipo de bioactividad y puedan ser efectivas contra algo, ya sea, pues por ejemplo, pues, una bacteria cualquiera, vale. Eh, entonces pasaríamos a hacer otro tipo de pruebas que generalmente se suelen utilizar animales. De experimentación, porque no vas a probar directamente en humanos, eh, digamos que pueden ser pues desde animales transgénicos tratados con la bacteria, o mejor dicho infectados, y ver la respuesta que tienen al fármaco, o pues, bueno diferentes tipos de modelos de estudio en animales. Si los resultados son positivos eh, pues, y hay dinero detrás, porque los ensayos clínicos son bastante caros, entonces ya te puedes meter a invertir en un ensayo clínico. En España, por ejemplo, se hacen muchísimos ensayos clínicos, pero se hacen muchísimos ensayos clínicos que financian empresas extranjeras. Porque en España, tengo entendido, Dani, corrígeme, que es relativamente barato hacer ensayos clínicos como, por ejemplo, saldría en Alemania. Y tiene que ser sí. mucho por el sistema de salud que nosotros tenemos. Sí, sí, poblacionalmente la gente es más voluntariosa y la infraestructura necesaria para hacer un ensayo clínico es más barata que en otros lugares. Pues, imaginemos que comienza ese ensayo. Primero se utilizan a pacientes voluntarios que no tienen ningún tipo de eh, enfermedad pero que reúnen unas condiciones para ver si el fármaco, la vacuna o lo que se esté probando es inocuo para esas personas, y uh -huh. luego ya se empieza a probar en pacientes con la enfermedad. Eh, ¿Qué pasa? Que todo este proceso se te, se te puede ir a 10 años perfectamente. De hecho, viene a ser la media de lo que dura un ensayo clínico, 8 o 10 años, ¿no? claro. Claro. En ese sentido, pues claro, la molécula durante todo ese proceso es candidata, pero es que se puede caer en cualquiera de los pasos lo, lo, los mecanismos de control que hay y de poder avanzar en las siguientes fases del ensayo clínico, son cuatro, eh, son muy rigurosos. Y ahora mismo con el tema de la vacuna es que están trabajando a toda leche, o sea, tal cual, están trabajando a toda hostia porque se publicó el genoma, empezaron a trabajar aquí, empezaron a trabajar allá y ya han empezado a hacer test con animales. De hecho, creo que se utiliza un ratón, un ratón knockout, que digamos es que le falta algún gen, los cow, los ratones knockout son ratones que le faltan genes diseñados genéticamente, que son más sensibles a la infección del virus y se han utilizado esto inicialmente pues bueno porque dice si la vacuna es efectiva en estos animales que son más sensibles a la infección del virus pues deberá ser mejor esta molécula en seres humanos ahora qué pasa que pues como en todo estos son modelos animales eh, muchas veces lo que se prueba en un animal o en una especie por ejemplo en ratón no funciona igual en rata con lo cual, ahora hasta que no demos el salto a los seres humanos que parece que ya se están probando algunas vacunas candidatas, no sabremos. La verdad es que no tengo ni idea cómo tienen estructurados los ensayos clínicos. Dani igual sabe de eso ahora mismo. A ver, los ensayos clínicos al fin y al cabo es un proceso de cribado y lo que decías, Santi, al principio es que la gente no entiende un poco la ciencia. La ciencia no es un concepto de la demanda. de vale, queremos una vacuna, nos cuesta un poco y la sacamos. Ya, claro. Claro, de hecho la gente intenta ahora acelerar el método científico con la investigación y con un montón de cosas para, como para venga, venga, cuanto antes, pero esto no es, no es una cadena de montaje. Entonces, Imaginemos, Dani, perdona, en ese sentido sí, sí. que comprimimos estos 10 años de un ensayo clínico, los quieres meter en uno. O sea, no. te tienes que saltar un montón de mecanismos de cosas o es que no no no los pasos los pasos no están hechos por capricho están hechos para asegurar la eficacia la seguridad y que el producto final esté bien, eh, bien concebido y que tenga la seguridad y la eficiencia correcta entonces en ese sentido hay diversos ensayos clínicos en diversas fases porque lógicamente esto es un, un periodo ramificado y cada uno va experimentando con diversas moléculas y va haciendo el salto esto es una escalera lo probamos en células y en tejidos parece que funciona de acuerdo Probamos con ratones. Ratones de a ratones a monos que por similidad estructural al sistema eh, inmunitario funciona. Y poco a poco el, el, la meta final es con humanos, pero la meta se llega después de muchos esfuerzos y muchos esfuerzos se quedan en el camino. Entonces, ahora es importante que haya muchas ramificaciones porque es un proceso de optimización. Cuanto más ramificaciones y más líneas paralelas de trabajo tengas, más probable es que alguna salga bien y que, y que verdaderamente una dé en el clavo. Pero bueno, ahora mismo hay algunos en fase 2, si no recuerdo mal, la mayoría están en fase 1 fase 2. Entonces, bueno, veremos en unos meses cuáles de esos de fase 2 pasan a fase 3 y se desarrolla algo. Pero quiero que la gente entienda que es un proceso laborioso que no se puede acortar, no se puede acelerar por capricho. Es. Y que en una situación como esta de pandemia mundial, si no se está haciendo más rápido, es porque no se puede hacer más rápido. Eso, Eso. Es. Aquí decía Darío que normalmente de fase 0 a fase 1 ya en el screening cae el 90% de compuestos Se ve que Darío también maneja bien datos, esto me, me ha gustado 90% para, para entender un poco cómo funcionamos, ¿vale? Estamos hablando de fase 2 ya, pero eh, esto es todo un, un suponer, pero, ¿vale? El, el screening viene a ser previo, quiero decir, el screening es la búsqueda Viene a ser previo todavía, con lo cual caen muchos más compuestos Imagínate que hay un coral de la barrera de Australia que... ...que pues, de repente tiene no sé cuántas moléculas bioactivas que se han aislado... Pues, ...las vas probando y de repente alguna tiene bioactividad... ...o sea, realmente caen prácticamente todas las moléculas... ...yo creo que se refiere a que cuando ya empiezas a hacer la experimentación in vitro... ...tras haber hecho un screening más adecuado... ...y ya te planteas una nueva experimentación... ...porque no es decir, esto tiene bioactividad, vamos a solo a un ratón... ...no, no, primero tienes que tú planificar una experimentación... ...con una hipótesis de partida... Eh, ...planteas un modelo experimental... Y dependiendo los resultados que observes, ya ves si puedes dar el siguiente paso o no. Eso ya lleva una pasada de tiempo. Sí. Imaginemos en un país como el nuestro, donde la burocracia lo paraliza todo, precisamente es una de las cosas que está pasando ahora para cualquier tipo de compra, de EPI o de lo que sea, eh, pues imagínate si la investigación es lenta. Eh, ahora, en este momento, mmm, o sea, es que están yendo a todo trapo. Ojalá, ojalá descubran algo relativamente pronto, pero en ningún caso y sería una sorpresa enormísima, y a ver qué sacarían si tardan menos de un año. Con lo cual, de aquí a tener la vacuna, nos tendremos que poner por lo menos en primer trimestre del año que viene, y lo digo justo porque alguien... A ver, antes comentaba alguien eh, por la probabilidad de una segunda ola... Sí, este es la pregunta siempre ¿Cómo de... a es. evolucionar esto? Pues eh, hasta que no haya inmunidad de grupo, es decir, que haya un... Ahí es verdad que las cifras cambian, eso explícame todo ahora por qué, Dani, porque hay epidemiólogos que hablan de un 60% para considerar que hay inmunidad de grupo, otros les he visto un 70%, otros 60, casi un visto. 80%, uh -huh. y eso lo que significa es que básicamente ese porcentaje de la población, eh, por lo menos estemos inmunizados, es decir, hayamos pasado la enfermedad o se nos haya inyectado la vacuna y tengamos anticuerpos para la enfermedad. Claro, si no tenemos la vacuna, ¿qué hacemos? ¿Nos infectamos? Eh, miren, yo esto lo puedo contar perfectamente, mi padre siempre me ha dicho que sin problema, mi padre tiene mieloma múltiple, que es una enfermedad que te revienta el sistema inmune, o sea, mi padre uh -huh. podríamos decir que no tiene sistema inmune, además el tratamiento eh, le tiene el, diferentes otros valores alterados, las plaquetas, por ejemplo, por los suelos, uh -huh. ¿qué sucede? Si mi padre se infecta por el virus, eh, hombre, mmm, lo puede pasar muy mal. ...que es lo que pasa precisamente con lo que llaman grupos de riesgo... ...hasta donde tengo entendido... Eh, ...por encima de los 80 años... o sea, ...los pacientes que ingresan en el hospital... ...no se la juegan a cara o cruz, pero casi... Eh, ...ellos tienen un sistema inmune que tiene mucha memoria... ...porque ha estado trabajando durante toda su vida... ...reconociendo nuevos antígenos... ...nuevas moléculas extrañas que, que muchas veces pues... ...o la gran parte de veces serán por, eh, parte de algún virus... ...o alguna bacteria que entra y han podido reaccionar a lo largo de su vida. Ahora tienen un sistema inmune que tiene memoria, pero es lento y no es capaz de reaccionar ante nuevas infecciones. En cambio, ¿por qué vemos las cifras estas de niños que, que son tan bajas? Si sí, es verdad que se ha dado algún caso de algún menor que ha fallecido y tal, pero es porque ellos vitales. tienen el sistema inmune que están continuamente reconociendo nuevas moléculas. Son capaces de reconocerla, de verla, de presentársela a otras células de su sistema inmune y de fabricar defensas, de fabricar anticuerpos. Eh, en ese sentido pues estando en ese contexto, de aquí a un año eh, los grupos de riesgo se tienen que proteger mucho. Con lo cual, con esto que preguntan de la probabilidad de una segunda oleada, hombre, teniendo en cuenta que todavía eh, la pandemia está... Eh, digamos, eh, eh, instaurándose en otros países del mundo, no sabemos si eso nos puede venir después por otro lado. A ver, no hay ninguna enfermedad infecciosa que en una primera oleada haya conseguido una inmunidad de grupo. Haya infectado a más de un 20-25% de la población, ni siquiera la mal llamada gripe española de 1918. Esa que fue, fue un... peor la segunda oleada. Claro, o sea, entiendo que hablar de inmunidad de grupo es algo que se consigue, pero a largo plazo. Segunda ola va a haber sí o sí. Lo cierto es que lo que tenemos que estar es primero preparados para que no sature tanto, lógicamente, el sistema sanitario, pero es inevitable que haya un segundo brote porque lo que hemos hecho con el confinamiento es evitar la primera hora, que es la más grave, uh -huh. pero el virus sigue circulando, el virus siguiendo de persona en persona, y puesto que la infección va a tardar meses y años en, en tener una, una, una tasa, suficiente para la inmunidad de grupo y con las vacunas, lo que hay que hacer es ir con cuidado, es, es lo que se va a producir en los siguientes meses, asumimos que va a haber una segunda ola, pero vamos a intentar que se encuadre dentro de algo esperable, algo que no rompa la media, algo que no nos desvíe de los recursos pero va, va a suceder, vaya Sí, hace poco hablé con Adolfo García Sastre, que no sé si lo habéis visto estos días está en medios por todos lados, es un virólogo del hospital Montesinaí de ahí de Nueva York y precisamente su nueva investigación hicieron una representación hace un dos o tres años de lo que fue la gripe mal llamada española, que fue porque España fue de las primeras en reconocerla y estudiarla, porque estábamos terminando la, la guerra mundial, la primera guerra mundial, sí. y España estaba sí. ahí que no, no participó, pues ya se sabe. Bueno, pues entonces eh, recrearon esa segunda oleada, como fue que dicen que no, no está tan claro que fuese el 80% de letal. De letal como la primera, que se habla que el 80% de los fallecidos fue la segunda oleada. No está muy claro, pero sí que está claro que fue más fuerte que la primera, mucho más. Y ahora estamos hablando de una palabra clave en esta es posible segunda oleada, que es casi segura, como estáis hablando, pero hay una palabra clave que es la monitorización de... Sí, totalmente. De la infección. Es decir, ahora los test masivos son clave, que eso en la gripe española no estaba en los test masivos, pues ahora tenemos esta ventaja tecnológica científica eh, ¿Qué podéis decir de, de los test? ¿Van a ser claves ahora mismo? Estamos hablando de, de las sí. cifras clave gracias a los tests. Sí, sí, por supuesto, los tests, aunque podamos tener problemas de seroprevalencia, estamos hablando de un nivel individual, es decir, ¿este test en esta persona concreta me da una garantía para decidir de futuro? Pues no lo estamos viendo muy válido, pero los tests siguen siendo una maravillosa herramienta epidemiológica, porque te permite exactamente lo que has dicho Santi, monitorizar la actividad, medir la extensión de la infección uh -huh. y sobre todo medirla... Eh, en tiempo real, es decir eh, que si el día de mañana las cosas empeoran lo estás viendo a través de los test masivos porque te está recibiendo un feedback aunque pueda estar un poco sesgado tú mismo con tus propios datos lo comparas y lo monitorizas y creo que esa es la clave, el hecho de tener información de cómo se está comportando el virus en sociedad para, para ir planeando las, las medidas futuras y Eso es está clave. muy interesante, voy a compartir rápidamente algunas y vamos hablando, ¿vale? Dice que si un inmune puede contagiar a alguien por ejemplo, esta es una pregunta... Chula. ¿Puede contagiar un inmune? Aún no lo sabemos, pero todo apunta a que no. Bien, eso es la prudencia. La teoría diría prudente. que no. La teoría diría que no, por lo que se sabe de epidemiología y de virus, pero... Mmm... Es cierto que con, con la cantidad de infectados que tenemos, las tasas de reinfecciones son muy bajas. Es decir, si verdaderamente hubiese una reinfección porque este virus no generase ningún tipo de inmunidad y lo contagias en las reinfecciones, veríamos una extensión mucho más grande y más brutal. Por lo tanto, podemos decir que por emisión la gente tiene una inmunidad y no contagia después. Eso, aquí decía que no lo ve el nombre. Ah, Javi, Javi Álvarez. Dice que si Suecia ha decidido no hacer nada, ¿qué, qué está pasando ahí? Eso es un tema interesante. Dice Dinamarca y Finlandia juntos con una tasa de letalidad. Bueno, un concepto importante es también letalidad y mortalidad, que también lo han hablado aquí antes, que la mortalidad se divide entre la población total. Que sí, es la, eso es. La mortalidad de cualquier causa de, de defunción sería entre la población y la letalidad es entre el número de infectados, no diagnosticados es. sino infectados, lo que es un supuesto también que hay que aproximarse cada vez más sí, eso es. Por eso cuando, cuando antes mencionaba las cifras del SARS y del MERS eso es. era, esas eran de letalidad, letalidad. O sea, de personas contagiadas eso es que tenían la es decir, se expandió muy poco y, pero entre las personas que se expandió, es como el ébola el ébola tiene una, una letalidad del 50% pero en, en España que tuvimos Dos casos y un Eso perro es, Quiero decir, perro, la mortalidad sí. es Tres entre los siete millones De, de españoles, que es absurdo Nos sabemos los nombres y todo De, de, de toda la claro. gente apellidos Ahora no. está siendo dramático este tema eh, Y no se sabe, la, la letalidad no se sabe exactamente Porque cada país está dando una cifra Y vamos a ir aproximándonos poco a poco Convergiendo a una cifra más Eso Sí, si se a medida que vamos viendo, se van estabilizando los datos. A medida que vamos recogiendo, sí que se establece un, un poco también, toman, ¿no? los datos más, más informados. En ese sentido, me gustaría reseñar que es que, o sea, de la misma forma que comenté antes, ¿no? que esto era como una especie de laboratorio mundial, donde es. todos mm. podríamos ser parte del tamaño muestral, eh, hay que tener en cuenta una cosa, o sea, estamos aprendiendo todos de lo que está pasando. O sea, cuando la comunidad científica no se pone de acuerdo es porque se está aprendiendo y las cifras van cambiando, ¿no? Santi, tú que eres sí. el que más sabe de eso. Y como las cifras van cambiando, incluso se van corrigiendo, hay que ir haciendo modificaciones. Y la gente se queda escandalizada por eso, pero hay que entender que modificar unos datos tres días después para poder o sea, recalcular y sacar nuevas conclusiones. Son ciencias la leche. Claro. Es decir, claro. muchas veces como tengas que repetir un experimento o tengas que volver a sacar los datos, te puedes pegar meses. Sí. En este caso realmente sí se está yendo rápido. Con lo cual, ahí sí me gustaría hacer un llamamiento a la calma de, de la sociedad en general, de no nos vamos a volver locos. O sea, vamos a seguir aprendiendo, evidentemente está muriendo gente, eh, hay gente que por suerte no hemos tenido la desgracia cerca pero sí tenemos familiares que son de riesgo, pero tenemos que actuar eh, con la cabeza lo más fría posible, una, para no meter la pata a nosotros cuando tengamos que hacer nuestras salidas obligatorias, y otra, para tampoco generar este clima de, de, de alarma tan loca que hay. Eh, sí es cierto que cuando llegue la segunda ola, si nos damos cuenta que no hemos aprendido nada de la primera, entonces ya sí será momento, a lo mejor, de, de reclamar responsabilidades incluso a nuestros políticos. Que si ya de por sí ahora mismo se están tirando más mierda de la que deben, si es verdad que es una situación que estamos todos aprendiendo a manejarnos en ella, ¿no? Claro, estamos todos sí. improvisando, todos, todos. Y nadie se lo ve, no veía. Que quede claro que eso, que lo de corregir los datos tres días después para poder avanzar, o sea, eso en ciencia es un lujo. Por lo que comentamos antes de que la ciencia avanza de forma muy lenta, con lo cual, que tengamos ese puntito de paciencia para, para sobre todo a nivel personal, es lo que yo recomiendo a los míos, tranquilidad, porque si no, cuando salgas a la calle como salgas caliente va a ser más fácil que metas la pata. Eso sí. es. Aquí como decía, sí que tal, eh, Dani, que tengo aquí, que me encanta, me encanta tu participación en el chat porque es súper ilustrativa, lo del Momo, la monitorización de la mortalidad, están haciéndolo a tiempo real, es decir, casi al día, y es una pasada la, la transparencia que está habiendo en ese sentido y la ayuda a sí. la investigación, que estamos todos, ya digo, aprendiendo sobre la marcha, que esto es, es clave ahora. Desde el punto de vista de epidemiología, es cierto que se han reforzado muchos eh, muchos servicios precisamente para, para tener los datos afilados, y actualizados y, y en tiempo real. Y me parece que también es un esfuerzo desde la salud pública. Que es, al fin y al cabo, como en una película siempre hay uno al ordenador que te da todos los datos y te abre las puertas electrónicas, esa es la salud pública en este momento. Ese Es el señor que está manejándose. Este es un reto para la salud pública yo creo, histórico. vamos. No sé si ha habido sí. otro reto igual a, a este... Por bueno, esta estructura, ¿no? Sí, voy a preguntarte, David, a ti Por lo de la mutación del virus Que también lo hablamos un poco antes Que, a mm. ver, al virus no le gusta Matar a la persona Porque se muere también el virus con, con la persona El virus no le gusta ir cambiando de, Ni de huésped ni porque Esto de la mutación ¿Es muy probable que, que se vaya desarrollando? ¿Se sabe algo? ¿Cómo va esto de la mutación En, en SARS-CoV-2? Lo... Los, ta, o sea, tanto los seres vivos células como tal, que antes también comentaban ahí, ¿no? Esa validez que hay de los científicos, que si algunos podemos llegar a considerar a los virus como seres vivos como no, o, o no, yo no lo considero un ser vivo porque necesita de otro para, para poder incluso replicarse el mismo, si no se desaparece porque con el tiempo sobre cualquier superficie se desestructura su eh, envoltura y se queda en nada. El material genético del virus de por sí solito no hace nada si no entra en una célula. Ahora, ¿qué pasa con el material genético? El material genético es algo que a la hora de replicarse, y al virus también le pasará con cuando se replique dentro de nuestras células, eh, hay una tasa de error. Es decir, es como si vienes a copiar un libro, ¿no? Yo, yo cojo un libro, uh -huh. lo voy a copiar, ¿vale? Cojo un trozo y a lo mejor la copia... No se preocupen, que es de homeopatía, lo estoy potenciando, ¿vale? Y al final, eh, a lo mejor Bravo. le puede faltar una hoja y actúa de forma diferente. ¿Vale? Eh, Solidaridad con David, cabrón. Las no. mutaciones. va! Claro. <risa> Pero ese no es la hemopatía. No, este <risa> sí. es este de. Leeros, es, mi Mira, un placer. es mi tesis. Es mi tesis. este también, ¿eh? eh este. Hay un par de páginas así más buenas para el baño. <risa> Mira, vale, el tema es: eh, cuando, las, cuando el ADN, cuando las moléculas, en este caso el ARN, se está replicando dentro de la célula, está haciendo copia. Puede haber errores, puede llegar una proteína, la RNA polimerasa, que se equivoque y raga. Uh -huh. Y quita algo que no tenía que quitar o introduce una palabra donde no tenía que introducirla. Son nucleótidos realmente, pero como entiendo que también habrá gente profana, imaginemos que es como un libro con un texto y cambias palabras, ¿vale? Entonces, esos son los cambios que se conocen como mutaciones. Las mutaciones las tenemos asociadas a que son algo malo, pero no tienen por qué ser malas. Las mutaciones son mutaciones, cambios, punto. Hay que... Eh, Hacerla sinónimo. Mutación es igual a cambio. a cambio. Dependiendo del resultado que tenga, puede ser bueno o puede ser malo. ¿Vale? El virus este podría mutar a mejor para nosotros y volverse menos letal o mutar... Eh, tampoco sería a mejor para el virus si se vuelve más letal, claro. porque de repente podría conseguir matar a mucha gente en una zona, pero no distribuirse de ahí. Cuanto más letal sea el virus, en teoría para unas mismas condiciones debería propagarse menos. Este es bastante jodido ...porque se ha propagado ya bastante y de forma bastante rápida... ...pero cuando mute, mutará en una persona... ...no mutará en todos nosotros al mismo tiempo... ...es decir, sí. cuando se replique dentro de la célula de alguien... ...puede salir... Eh, ...bueno, pueden salir porque salen muchas partículas virales... ...pueden puede salir muchos nuevos virus que hayan mutado... Puede ser a mejor o a peor... Eh, ...con este está pasando, por lo menos las primeras secuenciaciones... ...se dieron cuenta que no era muy diferente al de Wuhan... ...vale, era bastante similar... Con lo cual pensaban que la tasa de mutación que puede tener es baja. Ajá. Si la tasa de mutación es baja, hombre, pues mira, eh, nos puede ayudar incluso a controlarlo de forma más rápida porque no nos llevaremos sorpresas. Pero que va a mutar, muta. O sea, está mutando ahora mismo. Está mutando porque cada vez que se replica hay una tasa de error, con lo cual eh, muta siempre. Nuestras células, por ejemplo, cuando se dividen, meten errores. De hecho, eh, precisamente en, en nuestros propios cuerpos tenemos mecanismos de control para eliminar células que se vuelven cancerosas, porque el, eh, o sea, los errores en mutación son muy habituales. La célula tiene mecanismos de reparación, pero llegado un momento en el que la cosa se va de madre, pues tiene que actuar el sistema inmune para, de, digamos, eliminar a esas células. Es decir, la mutación es algo normal. Sin uh -huh. mutación no hubiera habido evolución, no estaríamos nosotros aquí. Pasa que eso de la evolución ya daba un, <risa> un twitch entero de esto. Sí. Y al final, creo no que sí. El virus está mutando. Eso claro. es un hecho. Parece que está mutando más despacito que otro, pero para que nos hagamos una idea, el virus de la gripe, eso sí lo saben todos, muta todos los años. Claro. De hecho, las vacunas que salen cada año son previsiones en base a cómo ha ido mutando los años anteriores, hacia dónde puede mutar. Son previsiones. O sea, la vacuna de la gripe no es segura, segura, segura. De hecho, Dani, creo que la vacuna de la gripe cada año incluye como para tres posibles cepas nuevas, ¿eh? Sí, son las trivalentes, incluso a veces las tetravalentes, dependiendo Tetravalente. un poco de si es población, por ejemplo, de riesgo a los ancianos por el tema de la inmunosenescencia, que tienen un sistema inmune un poco más envejecido, se intenta cubrir cuatro serotipos en lugar de, de tres. Pero sí, incluyen tres que son los más prioritarios y los que se han visto, como decías, en, en la temporada de gripe del, del hemisferio sur o, o norte. Mira, en esta línea, eh, Iván Bio sí, eh. FTV, comenta... He leído que los coronavirus tienen una secuencia bastante conservada. Eso ayudaría a la, a la efectividad de la posible vacuna. Pues mira, eh, sí es cierto que tienen una secuencia bastante conservada. Por eso también de ahí vienen muchas de las teorías conspiranoicas. De que esto es que cogieron el, el, el otro SARS o el MERS y lo han modificado para que sea menos letal y así se esparza mejor. Para sí, que sí. llegue a más sitios. O sea, todas este tipo de paranoias que no tienen para mí fundamento ninguno, eh, ...pero sí es verdad que parece que son secuencias bastante conservadas... ...que sean secuencias bastante conservadas significa en el global... ...si cambia un poquito de la secuencia y ese poquito de la secuencia que cambia... ...es lo suficiente como para que la proteína que le permite al virus... ...entrar en nuestras células sea más efectiva o sea capaz de, de unirse... a más proteínas de las membranas celulares de nuestras célula, ...se puede volver mucho más letal porque entraría de forma mucha más mucho más rápida... ...con lo cual al final el tema de las mutaciones es algo muy relativo... Es, Vamos a ver para dónde muta que va a mutar? Va a mutar porque ya lo está haciendo En todos los que en todas las personas que desgraciadamente Se han eh, contagiado La cosa es ver para dónde tiran esas mutaciones Pero de momento parece que no se está volviendo Más virulento Perfecto, aquí dice Iván, dice soy biólogo no conspiranoico vale, o, o la... No, si no lo decía Os por... <ríe> voy a lanzar así ahora eh, Conceptos muy, muy rápidos Y con eso vamos a terminar, ¿vale? Respuestas cortas a conceptos muy, muy cortos Por ejemplo vamos. Eh, yo quiero saber qué le diría yo a, a mi cuñado qué, qué le responderéis vosotros Que sois expertos, yo a, tra a través de la matemática Pues le diría otras cosas, ¿vale? Pero sobre todo conceptos, por ejemplo Como lo que, el que estáis hablando eh, Esto se hizo en un laboratorio en China ¿Cómo se lo desmentís o cómo le cambiéis un poco Le rompéis un poco la los pensamientos? Uh, Intentar preguntar ¿para qué entonces? ¿Para qué se hizo en China? O sea, que, que... Para dominar el mundo, como eh... han dicho al principio bueno, pero porque si va a dormir el mundo, ¿por qué han tenido tanta letalidad ahí en, en China? quiero decir, cómo consigues dormir el mundo, ¿Por, porque están ahora los chinos por la calle, ¿no? sé, intentaría razonarlo. Pero bueno, a nivel biotecnológico no hay manera. De, se ha estudiado mucho y no hay manera de que fuese una secuenciación artificial. Los biotecnólogos sabrían reconocer el, el, el, digamos, el producto de otro biotecnólogo. Quedan muescas? Digamos. Exacto, y se ha visto que esto es un virus natural, además con un ciclo de replicación que se ha ido conociendo desde, desde los animales, que los coronavirus a todo esto son zoonosis, vienen de, de mutaciones de los animales que acaban en humanos y no hay nada, absolutamente nada que nos indique de las mejores mentes pensantes biotecnólogas del mundo que esto se ha creado, así que no, es una cuestión me ha gustado lo de... Habría huescas, habría, habría fallos en Matrix. ahí Habría, habría había rastros. Habría rastros, ¿sabría, sabría, habría, habría... huellas, ir, sí. Habría huellas. Bueno, vamos a hablar de, del gobierno, que esto es el, un melón, ¿eh? Un, eh que, mi mi cuñado está muy pesado con esto. Me dice... Dice, el gobierno genocida. ¿Qué qué qué saco esto ahora, entonces? Ay, perfecto. Sí, ¿cómo que... Me lo pongo por aquí en la mesa. ¿Cuánto... Tengo un bote de pimentón en la mesa. ¿Cuántos errores se han cometido? Y, es decir... ¿Qué está haciendo tan mal este gobierno o tan... lo que puede hacer este gobierno? Déjeme decirte de esto? Esto es más opinión a veces que información, pero quiero que me interesa vuestra opinión. Yo La mía es opinión y es eh, como todavía no sabemos realmente cómo va a terminar en otros países, no podemos evaluar lo bien o lo mal que se esté haciendo. Sí que a priori cabría pensar que con el ejemplo de lo que había sucedido en China y había sucedido en Italia... Dices, hombre, aquí ya se está liando una gorda, vamos a tratar de actuar antes. Ahora, ¿actuar antes cómo? Es decir, ahora mismo tenemos un gobierno que también un poquito ha ido manejando la cosa, a ver por dónde venía, si llegaba, si no llegaba, porque en principio estaba en China y en Italia de forma, digamos, ya eh, explosiva, ¿no? Y, y por otro lado, aquí está la, tenemos una oposición que está diciendo que se tenían que haber hecho cosas antes pero por otro lado están diciendo que se está afectando a la economía y que ahora hay que empezar a salir. O sea, es todo como muy contradictorio, ¿no? O sea, no nos podemos hacer una idea de si está bien o está mal hasta que pase un tiempo. Que la sí. región pueda haber sido tardía una semana, pues chico, mira, igual de repente pasan unos meses más y podemos decir que sí. Pero ahora mismo yo no me aventuraría a decir que se ha hecho tan mal. Tendremos que verlo más adelante comparando con otros países. Yo tampoco. Creo que ha sido, creo que la gente es excesivamente dura con, con el manejo gubernamental de una población de millones de personas en una situación de pandemia excepcional y que nadie tiene manejo. Y creo que Creo que han estado a la altura. En prevenci prevención es un terreno jabonoso donde las medidas que son excesivamente prudentes son tachadas de excesivas, las medidas tardías son tachadas de totalmente temerarias y kamikazes... y es muy difícil hacerlo bien. Pero creo que en base a la comparativa de los otros países, en base a la cantidad de recursos y en base sobre todo, sobre todo, sobre todo al esfuerzo poblacional, no solo con sanitarios, sino trabajadores esenciales y gente que se queda en casa. Creo sinceramente que lo hemos hecho muy, muy bien. Y, y creo que es ejemplar la manera que hemos tenido de seguir el confinamiento, la manera que hemos tenido de poner toda la carne en el asador para, para sacar adelante los recursos sanitarios y creo que debemos estar muy orgullosos porque una cosa sería el gobierno, que lo ha hecho bien creo, pero con nosotros mismos tenemos que estar muy orgullosos y eso nos vale. A mí me gusta lo que ha dicho aquí Oscar, Oscar que no te he saludado antes. Dice, no hay forma de hacerlo bien. Si cierras antes, joder, la economía. Y si cierras después, muere gente. Y además, eh, ¿Sí? la economía al final también provoca que muera gente. Estamos hablando de, de un, un círculo muy complicado, muy, muy vicioso. Venga, os voy a preguntar a, ya más personal a cada uno. David, FJI, Federación de Jóvenes Investigadores. ¡Cómo es? Pues ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Y si viene en tiempo buenos para...? Agua? Sí, sí, hay que coger carrerilla. No, llevo tirando de agua toda la noche, y iba a coger una cerveza, pero pues me parecía feo. <risa> a mí porque no me queda, mañana me tengo que ir a comprar. Pues mira, la FJI justo el 8 de abril cumplió 20 años, la FJI es la Federación de Jóvenes Investigadores, que nació a raíz de cuando todavía eh, los contratos predoctorales no eran contratos predoctorales, sino eran becas predoctorales, y precisamente eh, en una situación de mm, no derechos ninguno, eh, unos chicos en diferentes localidades se dedicaron a constituir asociaciones locales para tratar de, rec de reclamar una serie de derechos para los predoctorales cuando terminaban las tesis. Porque, por ejemplo, te pegabas cuatro años haciendo la tesis con una beca, uh -huh. terminabas y después mm, no tenías ni siquiera paro. Y habías estado trabajando para este país eh, generando conocimiento durante cuatro años. Pues con el trabajo de la FJI se han logrado un montón de cositas, entre ellas, por ejemplo, que actualmente sean cuatro años de contrato y no cuatro años de beca. O sea que cualquiera que se interese por el tema de la política científica o quiera echar un cable en la medida de sus posibilidades para conseguir que la situación del sistema de investigación en España mejore, puede entrar en precarios.org, eh, escribir en las redes sociales, FJI Precarios en Twitter y Federación de Jóvenes Investigadores en Facebook, eh, les comentaré que seré yo personalmente quien les responda, de momento, porque todavía sigo siendo el que es el coordinador de las redes sociales. Hasta que me, Así me que Yo no sé si esto anima a que escriban o no. Sí, Pero seguro bueno, sí, que seguro, les, sí. Les informaré amablemente de lo que necesite. Y ahora mismo eh, tenemos nueve asociaciones locales que componen la federación, repartido, repartidas por toda España. Y para que se hagan una idea de la importancia del trabajo a nivel política científica, el año pasado, el 19 de octubre, montamos una marcha por la ciencia, organizamos una marcha por la ciencia, sobre todo promovida por Innova Salamanca, la asociación de Salamanca, eh, reclamando un pacto de Estado por la ciencia para que tengamos una inversión continuista y sobre todo podamos subir el porcentaje de, inver de inversión, De digo, perdón, podamos subir la inversión en porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto, que actualmente es. viene a estar en torno al 1,29%, 28%, y eh, la media europea está en torno al 2%. Con lo cual, mmm, tenemos que invertir un poquito más en ciencia investigación, porque si no nos vamos quedando atrás, atrás, atrás, atrás. Y. Eh, es muy importante hablar, como dices, en mancha... porcentaje. No hablar en absoluto, sino hablar ese porcentaje. Estamos hablando de cuánta importancia sí, claro, le das claro, a la claro. investigación. Decir, o sea, a nosotros nos dio mucha rabia el tema de los recortes salvajes en investigación, en las partidas a investigación de los presupuestos del Estado, porque eh, no recortaban en porcentaje. Es decir. Eh, si el PIB baja, pues tú dejas, ¿vale? Recortas los presupuestos claro. en investigación, pero porcentualmente, por lo menos que se mantenga, porque el daño fue muchísimo mayor. Eso es, es decir, cayó el PIB, pero es que porcentualmente se recortó mucho más en investigación y además utilizaron una trampa que ahora parece que también se está pretendiendo utilizar, que es a la hora de aumentar los presupuestos, en ese entonces, a la hora de recortarlos, camuflar parte. Con dinero para créditos. Y los grupos de investigación generalmente no se pueden permitir solicitar créditos. Y a dónde quería llegar con esto, la marcha por la ciencia, es que paralelamente, a lo largo del año anterior, se había estado trabajando en lo que actualmente se conoce como el EPIF, o el EPIF, porque le metieron un AP al final, el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. Ahí está, eh, el EPIF. trabajo de. Epif. epif. Pasa que nosotros queríamos que fuera Epif, pero al final el gobierno, a la hora de redactar el Real Decreto, nos metió lo del predoctoral ahí y, bueno, eh, quedó más, más, más difícil de, de epif, sí, decirlo, sí, para ¿no? Sí, cubrir un poco, y, sí. Pero, bueno, que se consiguió un estatuto que, si bien se sacó de forma rápida, seguiremos trabajando en que se mejore, en el que participaron no solo FJI, sino también algún sindicato y, bueno, otras plataformas, y, pues, eh, que piensen los predoctorales que, a raíz de ese estatuto, sus sueldos subieron, eh, se ajustaron a un porcentaje de los cuerpos de la Administración General del Estado e incluso conseguimos que, por ejemplo, a la hora de ajustarse en porcentaje, que te gustan los porcentajes, Santi? A la hora de subir el 2% el porcentaje de los funcionarios, si porcentualmente las instituciones, universidades, centros de investigación no estaban pagando el mínimo que correspondería con esa subida del 2%, a los predoctorales respecto al de los funcionarios, Exacto. se lo tenían que subir. Y al haberlo ligado, pues ahora cada vez que hay una subida para funcionariado tiene que subir para los de los predoctorales. Porque es un problema enorme la pérdida de poder adquisitivo que, por ejemplo, se da en postdoctorales como Juan de la Sierva, Ramón y Cajal, dos programas de excelencia en España, los que pretenden tanto eh, que progresen nuestros mejores científicos jóvenes sí. Como, sí. Que sí. Sí. Tornen, sí. Como, como traer talento, esa gente tiene los sueldos congelados desde hace casi 10 años. O sea, eh, la pérdida de poder adquisitivo ha sido brutal. Sube todo y ellos siguen teniendo esos sueldos. Eh, chicos, mmm, si quieres investigar en Madrid con un sueldo de mil y pocos euros, eh, pues al final tienes que decir, tengo 40 años, dejo la investigación y a lo mejor eres un tío súper brillante y te perdemos simplemente por no estructurar bien tus condiciones laborales. Al final no pierde el chico ese solo o el investigador o la investigadora, perdemos todos su línea de investigación. Y a lo mejor era alguien que no solo pudiera estar en línea de descubrir algo importantísimo para una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, como Alzheimer o Parkinson. A lo mejor era un antropólogo cojonudo o un sociólogo cojonudo que hemos perdido de interpretar ciertos fenómenos sociales o de historia, por ejemplo, de lo que sea, Matemáticas. Hombre. Todo eso nos lo perdemos. Matemáticas. igual. Eh, ahí saca ahí saca pecho tú. Eh, y nos Pero perdemos es. a esa persona simplemente por no eh, valorar siquiera su trabajo un poquito mejor. Que muchas veces se piensa que los investigadores eh, tenemos un sueldo bien decente y tal y, y no es así. También es verdad que no es por culpa, esto sí me gusta recalcarlo siempre, que muchas veces te dicen, coño, por qué tu jefe no te sube el sueldo? Es que yo no, yo, yo no dependo de mi jefe en ese sentido o del investigador principal para que me suba el sueldo. Uh -huh. Ya bastante hacen la mayor parte de investigadores principales de grupo de tratar de, que, de tener financiada a su gente y además de la mejor manera posible. Con esto lo que quiero decir es que es un problema estructural y que si queremos una buena investigación, y ahí ya te suelto la pelota, eh, Dani, y una buena sanidad, eh, cuando todo esto termine, eh, tenemos que ser todos los que lo reclamemos en la calle. Sí, totalmente. Sí, aquí si Darío, tiene que ser una algo, Dice aquí Darío, es una inversión increíble a largo plazo, es una investigación básica, es clave. Están aquí comentando algún caso de, también de, de doctorando, como Javi, que dice que, que tuvo que hacer un Juan de la Cierva viendo las condiciones a veces... Eh, Lirius dice, la frase que me ha gustado también, dice cuando todo el mundo piensa igual es que nadie está pensando Que te he visto ahí, nadie que ha dicho, opa, <ríe> all right Bueno, sí, sí. que te he interrumpido no, no, no, no para nada eso, decía que si algo nos tiene que quedar desde luego, o sea, de las grandes lecciones que nos deben quedar de todo esto es El increíble poder que tenemos para adaptarnos a algo... Tan extraño y que y que los, los cimientos de cualquier actuación en sanidad están en la ciencia, en la investigación y en la y en la salud, en la, en la propia medicina y en la tecnología y en, en la bioquímica. Los los tres pilares para mí son educación, sanidad e investigación. Sin eso no vamos a tener una sociedad del siglo XXI como se suele decir. Decir típicamente. Ahí está. Y que os está haciendo la proposición aquí en el chat. Dice, ¿podéis seguir aquí a estos ases de la ciencia? Sí, lo veo. Sea. <ríe> ha puesto Muchísimo hasta yo. Y que Futio, yo fosfolípido. <ríe> mira, si quieres eh, Bueno. Ah, mira, coño, que está <ríe> Yo tengo un, un melocotón estrujable. No <ríe> tengo nada. No tengo una calculadora. Sí. Y nada, aprovechando <ríe> el. el... El enlace no sé si es el del canal de YouTube, pero mira, es que yo, la, la verdad es que soy un tronco, tío, no, no estoy registrado en Twitch, con lo cual no puedo tuitear. Eh, <risa> Dani, ¿tú qué estás ahí? Sí, es si tu canal. Tu canal. El enlace del el último vídeo que ya está, justo que me... sale Santi, que por cierto, estos me dos señores que están aquí son los dos grandes últimos colaboradores que ha claro. tenido mi primo el científico. Esto no es, ca no es casualidad. anteriormente Ignacio Crespo. Y bueno, pues ahora quise aprovechar a tener un médico preventivista sobre todo para tratar el tema de las mascarillas de los EPI y como no, un matemático, el matemático del coronavirus para <risa> tratar el tema de las cifras y entender un poquito qué está pasando. Eso, eh, me hemos bautizado No se espera ya. en un tutorial ni un máster en matemáticas sino un mensaje claro y conciso y sobre todo divertido. Ahí está. Dani, yo por último ya y con esto nos despedimos. Te quería sacar aquí una espina, no sé si, si sacarlo o no, porque mi palabra para ti era Juan Gervas. Este gran este amigo <risa> tuyo. <risa> Juan Gervás, de hecho, ha demostrado una vez más que no entiende cómo funciona la salud pública y que si no aportas es mejor que te quedes callado y no, no remuevas más el tema. Lo he seguido esporádicamente, porque tampoco quiero, tampoco quiero entrar yo en sí, nada, sí, sí. pero es cierto que una vez más ha creado desinformación, no es a la altura, es un médico que ha ido a contracorriente dejo por cierto lo que decimos el vídeo colaborando con estos dos monstruos no sé dónde está, si están arriba o abajo pero bueno, estos dos colegas que han hecho ese vídeo ahí en, <ríe> en el esto así que bueno, Juan Carabás es un médico jubilado que no tiene otra cosa que hacer para entretener sus días que, que alimentarse el ego y decir cosas que no están muy bien, y que no hay que hacerle mucho caso por redes sociales, siendo amable. A ese jubilado, pero te, tenemos otro que no sé cómo está ahora mismo, el, el Spiderman, que lo, lo decías el otro día. <ríe> ¡Ostras! El pobre Spiderman. Spiderman. Es, es, es un, una, especie, una especie de curiosa, porque es como un cuñado médico, a la vez... No sé cómo definirlo, no, no lo clasifico. Es, es un monstruo mediático, es, es, es, un, es ansioso. Yo creo que es... Es, es como la... si Ojeda se hubiera comido a Juan Gervas Efectivamente Eso es, o sea, es la demostración De, de que, que uno puede emborracharse De fama, de ego, de exposición Mediática y sale muy mal sale, sale, sale, pues... sale mal, spoiler, sale mal <risa> Bueno bien. Os quería agradecer de corazón aquí aquí dice uno A ti, tío Os agradezco de corazón que estéis aquí Yo creo que, si te parece David, pongo, pongo el vídeo Y dejo el enlace que, que le den a click Y le, eh, le deis like vale, Estupendo Vale, pero o, terminamos con el vídeo, que lo vea aquí la gente. Y, con supuesto, con la y así nos despedimos claro. con... Y, y también tenéis que buscar más vídeos, que está Dani en el siguiente, pues lo busquéis también, que este es el episodio 6 del Biblioteca científico este, del canal. Este es el episodio 6, si llevamos pues sí, 4, 5, 5 semanitas. El nivel de producción va bien, hasta que Héctor se arte y me manda a la mierda, pero no, vamos bien vamos bien. Que esto, quiero recordarlo siempre, ¿vale? Que también lo pongo en la descripción. Esto es un proyecto de dos personas, yo la parte científica y la parte técnica es Héctor Martín Morales, un gran amigo del pueblo. Grande Héctor. Bravo, Héctor, sí, señor. Sí, me ha encantado el final con la guitarra, ahí lo dejo. Eso, hay que hacer más cosas juntos, ¿eh? Claro que sí, claro Venga, que sí. Pues os lo dejo por aquí. Estamos aquí Con los seis minutos que dura, seis cuarenta y Y con esto nos, nos despedimos. Lo voy a poner aquí en grande. Creo que se ve, ¿no? ¿Está viendo? Ahí está. Pues lo, os dejo que lo escuchéis. Gracias a todos aquí. Gracias, lo voy a poner aquí también. Gracias a todos. Y que, y nada, y nos vemos por aquí en Twitch, que me ha dado por aquí. Ya digo, me ha gustado mucho esto del Twitch. Espérate que os quiero ver las caras por última vez. Decía adiós a la gente. Muchísimas gracias y muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Santi, un saludo a todos y gracias por aguantarme la chapa. A los otros no, no se la han aguantado, han aprendido.